Los profesionales sanitarios están luchando duramente por mantener las condiciones en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud. Pero necesitan un gobierno responsable, un gobierno que les corresponda, que cumpla con su parte. Necesitan garantizar que sus pacientes pueden acceder a los tratamientos que les son recetados, que los centros de urgencias permanecen abiertos las 24 horas y que no habrá más recortes de personal. Nuestro programa en Podemos... Tiene como uno de sus puntos principales, como sabéis, el rescate ciudadano en materia de renta básica, en materia de vivienda, en materia de sanidad y de atención a la dependencia. Porque sí se puede garantizar los derechos fundamentales, claro que se puede, disminuyendo los trámites burocráticos, mejorando la gestión, buscando las alternativas con la prevención, mejorando la coordinación hospitalaria con la atención primaria. ¿Sabéis cuánto valen todas estas medidas? cero euros, cero euros, solo es cuestión de voluntad política, de prioridades, de poner a las personas por delante de los intereses de los mercados farmacéuticos o de cualquier otro mercado, cero euros. La salud es un derecho, no es un negocio. No vamos a consentir que nuestros dirigentes sigan destruyendo el patrimonio de todos a cambio de un puesto en cualquier consejo de administración de compañías sanitarias o farmacéuticas. Quería empezar contándoos una cosa que decía hace poco María Dolores de Cospedal. A lo mejor, a lo mejor os acordáis un poquito antes de la campaña. Tenía un, un lapsus y un lapsus muy acertado, por otra parte, yo creo que incluso estuvieron haciendo bromas preparando ese, esa intervención de María Dolores de Cospedal y se le escapó luego, y decía, nos ha costado mucho trabajo saquear este país, nos ha costado mucho trabajo saquear este país, esto decía María Dolores de Cospedal, de Cospedal hace unas semanas, creo que es muy ilustrativo de lo que estamos intentando contar en esta campaña, lo más importante de esta campaña electoral, y es que nos van a decir que otra vez vamos a unas elecciones en las que, bueno, más o menos importa poco a quién votemos, porque al final después hasta dentro de cuatro años no volvemos a votar, que estamos en un mercado donde hay muchas opciones, podemos coger el yogur azul, el yogur rojo, el yogur naranja, han aparecido nuevos yogures, de hecho, que los están promocionando por las marquesinas y, y con los carteles en, en las ciudades y en nuestros pueblos, y que entonces hay mucho donde elegir y esta es una opción más. Nosotros creemos que no. Y os voy a contar luego algunos datos para, para intentar demostrarlo. Lo que estamos diciendo es que estas elecciones son diferentes a todas las demás. Cuando hablamos de que 2015 es el año del cambio, lo que estamos diciendo es que tanto en estas elecciones autonómicas y municipales, como después en las generales, nos estamos jugando básicamente dos opciones, dos alternativas. Una, seguir como hasta ahora. Da igual si es que escogemos el yogur azul, si escogemos el yogur naranja que ahora promocionan mucho en los carteles y que están invirtiendo estos señores y señoras del IBEX 35 mucho dinero en los carteles con el yogur naranja o el yogur rojo. Que esos, cuando después de las elecciones, si vuelven a ganar y vuelven a gobernar, van a seguir haciendo lo mismo. Y que frente a eso hay otra opción, que es la opción del cambio. Cambio en nuestro país significa acabar con los corruptos, acabar con los traidores a su gente, acabar con esa gente que representa a los privilegiados que no piensan en ninguno de nosotros y de nosotras y que no lo hacen ni en Extremadura ni en ninguna otra comunidad ni en el gobierno de, de, de, la, de, la, de la nación, digamos, en el gobierno español. Que tenemos dos opciones o lo de siempre o el cambio. Existir, sí, sí, sí, confiar, al final, antes o después, venceremos. Adelante, adelante.